Seguramente has escuchado que el Mundial de Fútbol tiene 64 partidos, pero te has preguntado por qué. Ven y te cuento. La cantidad de partidos no solamente depende de cuántos equipos son, sino de cuántos grupos se han establecido, cuántos equipos hay por cada grupo y cuántos enfrentamientos directos tienen entre cada uno. Pensemos en uno de los grupos. El primero de la lista juega con los otros tres. Cuando vamos a contar los juegos del segundo de la lista, ya contamos el juego que tiene con el primero. Falta contar dos juegos contra los otros dos equipos. Para el tercero de la lista, mira que ya contamos los juegos con los dos primeros Entonces nos faltaría contar el partido contra el último de la lista Para el último de la lista ya los contamos todos Sumando eso, por grupo hay 6 partidos entonces Como son 8 grupos, tenemos que en la fase de grupos son en total 48 partidos En la fase final tenemos 16 partidos totales 8 juegos de octavos 4 juegos de cuartos dos juegos de semis, el juego del tercer puesto y la final. Por eso son 64 partidos. Para el próximo mundial son 48 equipos divididos en 16 grupos de 3 equipos cada uno y al final pasan 2 a la fase final. Si es así, ¿cuántos partidos son en total? Déjalo en los comentarios.